Personas, se llamar, no se mueren, bueno, no, gente, nunca se va a morir. Ya me dedico a un cabrón, siempre. ¿Sí? Esta es ah, prácticamente ¿Sí? una guerra por el odio que se tiene en el presidente y vicepresidente debido a sus términos. Son detestables los políticos que tienen la voluntad de, poder, de autorizar masacres en distintas poblaciones que por motivos étnicos o democráticos eran sospechosos y civiles. Es complicado de describir En camino hay unos bloques de hormigón. También puedes usar imágenes de agujeros en las asfalto. ¿Por de Porque ouais, Bueno, para que serbios, se puede transmitir un poco la forma de una vida corriendo por el camino. Sí, lo más probable es que esta imagen solo te a ir más lejos.